Bueno, ahora nos toca hablar de la marcha del 13 de septiembre eh, Habíamos estado esperando precisamente el, el informe presidencial En el cual el trompudo pues, eh, se pone sentimental Pero de repente nos amenaza Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados pero todo tiene un límite y no podemos, pero todo tiene un límite y no podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo. Y que está dispuesto a usar las fuerzas de tierra, cielo y mar eh, en el momento que él lo disponga. Eso a tipo de amenazas y de que somos unos rojillos y queremos subvertir el orden y tirar el gobierno, bueno, amerita una respuesta del movimiento estudiantil. En el Consejo Nacional de Huelgas eh, eh, se propone la manifestación silenciosa, es precisamente el compañero Raúl Álvarez Garín el que la propone, que ante esa respuesta tan agresiva, eh, eh, tendríamos que demostrar que nosotros éramos bastante disciplinados y que teníamos una fuerza tan contundente que no íbamos a responder eh, a ese tipo de amenazas sino en una forma organizada y silenciosa y así lo hicimos, así marchamos en silencio en eh, lo personal me tocó estar en la valla de eh, seguridad en la embajada y, la mayoría, sin sí más que todos, los eh, que acudimos a la marcha, traíamos eh, tela adhesiva en la boca para eh, manifestar que íbamos en silencio. Se vigilaba que nadie hablara y así fue. Y fue tan imponente esa marcha, esa manifestación, que es bastante grandiosa la respuesta que el movimiento estudiantil daba a esa agresividad del gobierno. Pues fíjate, esa, ya en ese tiempo, antes de la marcha de la silenciosa, bueno, yo ya me dediqué a, a estudiar, o sea, a, a atender mis materias en la Facultad de Medicina Veterinaria, a las brigadas, que otra cosa, pues, a lo, a lo cotidiano, nada relevante pero sí a estar informada e informar a mis compañeros en la facultad de veterinaria de los acontecimientos que vendrían. Ir preparando, por ejemplo, mantas, carteles, más bien carteles, no tenemos dinero para mantas, y prepararlos para la, la marcha silenciosa. Y ya en la marcha silenciosa, que todo el mundo se reunió en el Museo de Antropología, ese día, no quería a mi papá que fuéramos a la marcha por el temor a la represión. Y a mi mamá le dejó muy claro, le dijo, no sale ninguno de los tres, o sea, somos tres hermanos, no sale ninguno de los tres. Pero capaz si sí se fue, <coughs> al salir de la casa, que mi mamá se dio cuenta que, que abordó un, un camión para que lo llevara al centro, mi mamá nos dijo, a mí y a mis hermanos, ya se fue tu papá, váyanse, pero se cuidan. Y yo ya tenía listo mi, mi morral de baqueta lleno de volantes. Nos fuimos todos a Antropología, toda la algarabía, toda la felicidad, todos contentos, empezó la marcha. Y ya cuando íbamos por, pues yo creo que por reforma, y que había mucha gente en las banquetas y en los camellones. Yo iba repartiendo volantes y que de repente me agarran la mano, alzo la cara y era mi papá que estaba también en la manifestación, pero él estaba en el camellón. Yo alcé la cara, lo vi, sentí pánico, ¿eh? pero él lo que hizo fue mover la cabeza, como diciendo, tú no entiendes, no es carmentas pero estoy contigo, y alzó así su mano. Yo lo vi, sonreí, y me fui caminando, pero sí ya eh, durante el meeting pues todo el tiempo estuve pensando cómo iba yo a enfrentar la discusión, porque se, se armaban discusiones a nivel familiar, en contra de la participación de en el movimiento. Pero no, ahí durante el mitin yo estuve pensando todo lo que le iba a decir. Ya cuando yo llegué a mi casa, pues sí, mi papá me, yo llegué así como perro mojado, ya vine. Mi, mi papá estaba leyendo su revista siempre. Me dijo, ven para acá. Y sí, me puso ahí una sermoneada de que la silla de que estábamos siendo utilizados, de que no nos dábamos cuenta del peligro, muchas cosas. Y yo lo dejé hablar. Y ya cuando terminó, le dije, bueno, ¿te puedo decir una cosa? Sí, a ver, dime. Le dije, mira, papá, tú formaste un sindicato de panaderos en Huatusco, Veracruz, porque él nació en ese, en ese lugar. Un sindicato de panaderos, de zapateros, de maestros, fuiste maestro rural, participaste en, la, en el estatuto jurídico, en la fundación del Iste, en la fundación de esta colonia eh, tú pusiste la primera piedra para que se construya la escuela primaria donde nosotros estudiamos, sí o no se me quedó bien y me dijo, bueno, sí, ¿y eso qué? me dije, bueno si yo soy tu hija y la genética no miente ¿cómo quieres que sea? entonces me dio la mano me dijo, cuídate mucho y a partir de esa noche ya fuimos camaradas. Bueno, pues como dice la compañera Lucy, yo en la facultad, pues ahí me vivía parte, pero la mayor de parte del tiempo este, salíamos a las brigadas, o sea, unos brigadistas fuertes y de tiempo, ¿no? Y independientemente de estar haciendo la publicidad o los carteles, carteles, no había mantas, como dicen lo que hacíamos era este, hacer carteles y llevábamos los, algo para pintar en las paredes y este, pues nos la pasamos así y ya el día 13 como, sí, también desde la antropología nosotros ya sabíamos de antes porque la directriz del, del consejo era que íbamos a ir en silencio y que íbamos a llevar cubierta pues, la, la boca ¿no? entonces para mí era difícil porque yo era bien gritona y y siempre estaba lanzando consignas y todo, entonces le este, dije, bueno, esas son las directrices, tenemos que acatarlas, y luego ya se había dicho que la idea era de que se nos criticaba porque lleva, llevábamos fotografías de personajes extranjeros, o sea, de líderes extranjeros de otras revoluciones, otro, de otros países, y que ahora teníamos que llevar este, fotografías de de nuestros propios héroes nacionales, entonces ya habíamos arreglado eso, nosotros ya habíamos conseguido este cuadros de Zapata, de Villa, de, de otros más, y ya nos fuimos a antropología y de ahí empezó la marcha, fue una marcha pues grande, medio pesada, pero para mí el peso era más de no hablar, no este, y a la vez fue muy simbólica y yo me sentí muy emocionada porque si sí es cierto, había mucha gente en los camellones de un lado y de otro y ellos sí gritaban y fuerte, consignas muy, muy, muy, muy fuertes y nosotros nada más escuchábamos aunque yo yo, hablé, yo decía también las consignas claro que casi que en silencio y este y me dejó impresionada porque yo me di cuenta ahí el valor que tiene el silencio, el silencio pues se oían los pasos y esos pasos eran a veces cada vez más fuertes, a veces más lentos, pero la gente estaba muy emocionada de vernos así con la boca tapada y nos ponían la de la victoria y hablaban de que un pueblo unido jamás será vencido y muchas cosas que yo ahí después de esa experiencia me di cuenta que había dado un... Un este, ¿cómo se llama? Que había tenido un logro muy fuerte esa marcha en, en la gente que nos había, que nos estuvo apoyando durante el camino, ¿no? Y pues qué bueno que logramos es, esa convocatoria, aunque sin hablar, se logró más gente que se uniera y todo, y la verdad es una de las, pues, marchas más importantes que dejó huella, ¿no? Durante mm -hmm. ese impactante movimiento. Bueno. Nosotros el día 27, 28 y 29 de septiembre, de agosto, perdón, este, anduvimos en las brigadas estudiantiles comentando e invitando y convocando a toda la gente, principalmente en la Ciudad de México, nos tocó, yo vivo en Vistacalco, estaba en ese tiempo en la preparatoria número 7, y 7. Eh, las brigadas tenían la, o tuvieron la intención de convocar a los ciudadanos para asistir a las marchas, para asistir a los mítines, pero sobre todo les estábamos ahí indicando qué era lo que estaba sucediendo, ¿sí? qué era lo que estaba pasando en la Ciudad de México, sobre todo porque tanto la prensa, la radio como la televisión siempre estuvieron en contra del movimiento e incluso diciendo que pues que nosotros como estudiantes éramos agitadores profesionales prácticamente, que nuestros padres deberían impedir que nosotros asistiéramos a las marchas. Eh, los maestros nos llegaron a hacer algún comentario de que qué teníamos nosotros que, hacer, que andar haciendo en las calles, en los mercados, ¿sí? eh, fuera de la ciudad cuando era un movimiento meramente estudiantil y que teníamos que estar esperando que si ese movimiento estudiantil se iba a resolver porque no había ningún problema ya que la universidad estaba interviniendo para ver, que se, para saber, ver cómo se resolvía este movimiento. ¿sí? Pero obviamente que nosotros teníamos o, teníamos o estábamos con la idea de ir más allá de no nada más estar denunciando lo que estaba haciendo el gobierno en contra de los estudiantes, sino en contra de todos los ciudadanos. ¿verdad? Y entonces, bueno, el gobierno también se atrevió a estar haciendo comentarios que realmente las marchas de poco, de nada servían ¿verdad? y que no tenía sentido que nosotros estuviéramos asistiendo a estas marchas. Para que se pudiera de alguna manera acallar la actitud del gobierno en ese sentido, se empezó a programar ahí una marcha convocada por el, Conse el Consejo Nacional de Huelga, ¿sí? en el sentido de que tuviera, teníamos que hacer nosotros una marcha en silencio, esta marcha en silencio. Sí, tenía eh, pues la importancia de que nosotros marchando en silencio sin decir absolutamente nada iba a tener un impacto muy fuerte en el país ¿verdad? y a nivel nacional o internacional ¿sí? por el contenido de la marcha y efectivamente nosotros el día 13 de septiembre que se convocó esta marcha del silencio, los compañeros, los miles y miles de, de estudiantes que asistimos y pueblo en general que también se se acercaban las marchas, ¿sí? tuvimos que salir de, prácticamente ya en la tarde-noche, ese día 13 de septiembre del Museo Nacional de Antropología, ¿verdad? Y habíamos acordado que teníamos que salir con una antorcha, ¿sí? un botecito ahí, de, de, que nosotros de, tuvimos que, cada uno de, de, de los que asistimos un botecito con chapopote y petróleo con una, con una mecha, ¿verdad?, para que esa, esa antorcha no se fuera a apagar, porque hay que recordar que esos días, bueno, igual que ahorita, son tiempos de lluvia y que si, si, caía, si caía la lluvia, nosotros podíamos, o la, o, la, o la antorcha esa se podía apagar. Afortunadamente sí llovió, ¿verdad? pero las, las antorchas nunca se, se terminaron. Otra de las cosas importantes es de que nosotros nos tuvimos que colocar eh, una cinta adhesiva en la boca ¿sí? para que nadie en ese momento, abrir la boca y decir ni siquiera una sola consigna entonces esa marcha se desarrolló en total silencio con las, eh, con las antorchas ¿verdad? y fue tan impactante que solamente se oía el caminar de todos los que participamos en esa marcha Estamos viendo una luz negada por muchos años hay que cuidar que esta luz deslumbrándonos no nos llegue, porque si eso sucede, perderemos el paso y ese momento será el instante que nuestro enemigo aproveche para volver a mordazarnos y a poner cadena. Pero algo no podrá lograr, las vendas quemadas no serán colocadas en nuestros ojos de nueva cuenta, porque algo importante hemos ganado, hemos ganado la conciencia de la acción. Ahora discutimos cómo romper las cadenas, no si se pueden romper. Nadie piensa ahora que no importa estar atado. Hemos vivido libertad en las calles. Hemos vivido democracia en miles de asambleas, de mítines y de manifestaciones. Y cuando se conoce lo dulce de la libertad, jamás se olvida lucha incansablemente por nunca dejarla de percibir, porque ella es la esencia del hombre porque solamente el hombre se realiza plenamente cuando se es libre y en este movimiento miles hemos sido libres, verdaderamente libres, en estas condiciones el Consejo Nacional de Huelga tenía que resolver varios problemas con una acción principal demostrar que estamos unidos, que no hay división, que nuestra conciencia de lucha no ha sido mellada. Demostrar, demostrar que existe disciplina, orden y disposición para la lucha. Demostrar toda nuestra decisión de insistir en el combate hasta el triunfo final de nuestras demandas, demostrar, demostrar intransigencia en los principios y flexibilidad en los métodos. Todo esto con una acción combativa que desbaratara de un golpe la maniobra. Todo esto y más lo hemos logrado en esta gran marcha silenciosa. El orden, la disciplina y la combatividad ha quedado visible para todos. El silencio en que hemos marchado es nuestro fuerte grito de protesta. Este silencio es mucho más elocuente que las palabras violentadas ayer por las bayonetas. Ante el silencio de las autoridades que aparentan escuchar, esta marcha es la respuesta. En silencio por la cólera contenida que es producto de la injusticia, de la injusticia y la soberbia. Nuestra marcha es la respuesta responsable y la demostración de la razón de nuestra causa. Somos conscientes de nuestra fuerza y también de nuestra debilidad. Nuestro poder radica en la justicia de nuestras demandas, en el apoyo de los trabajadores y en las razones que históricamente nos asisten. Somos conscientes de que el poder gubernamental puede destruirnos usando sus tanques y sus soldados. Pueden masacrar a los estudiantes y al pueblo, pero nunca, nunca podrán doblegarnos, nunca podrán convencernos de que vivíamos rasados y de rodillas. Es el camino de nuestro pueblo.